estas son las maneras más fáciles de ganar la Nada. la primera forma más fácil es esterilizar a tu amigo <risa> esperar a cualquier más mundo <risa> y si quieren seis balas mejor <risa> y <risa> después Seguimos con el cuchillo. Se que tienen. Y hacen la con del cuchillo. Salve Bien, aquí Y la... Arma más efectiva para que lo use es el cuchillo. Si ustedes pueden usar la pistola de la izquierda. Pero siempre dispararé la pierna. Para celebrar la cargación de la ¿No? No sé entonces, así como. Que... Así que, este es el... Se Te puedes, bueno, yo hice un cuchillazo que no sé, no sé Te haré todo lo que puedas con la noche 1 a las piernas. Miren, yo le estoy dando como se pueda, hasta que te haga 200 vueltas. Caro. Y así. Y así se Casi Y después de todo, darle con el curso Y darle, darle con el cuchillo Y, si, sí, esto lo puedo hacer Darle con la escopeta Dije, darle con la escopita Otra vez con la Magmoon Pues una pistola que tengo muchas horas. Y así. Bueno, acá. Ya está. Así que.. Lo no que <risa> <risa> Creo. ¿Sí? Así no, que Así que ya.